Y si te digo la verdad, yo ya no sé ni hablar. Lo único que yo hago es disimular. Aparece mi gran problema, mi gran dificultad. Cuando te veo allí parado en la orilla del mar. Todo lo que aquella vez de la arena dibujé. Se lo llevó el agua, fuiste tú con tu mal perder Mi mente hueca, la tuya también Yo no me arrepiento, yo me veo bien Ahora puedo llenarme, llenarme de placer Y es que tú estás terriblemente solo Y yo, y yo también acompañada Yo no sé si es simplemente el karma Pues que esto es una muy buena ilusión Y me quiero ir lejos, dejar todo lo viejo No volver a recordarte a ti Ni esos días que te di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 Es una muy buena ilusión. Ah, ¡Mo! ¡Mo! mo. Mm. Y es una que es una muy buena ilusión. Y esta que es una muy buena ilusión. Mm, te lo pedí, por favor. Me dijiste que no, que lástima. Te lo volví a repetir y me dijiste que era mentira. Y es que era una buena ilusión. Y es que era una buena ilusión. Y es que tú estás eh, terriblemente solo.